Hola, amigo, amigos, soy César Jin de Chitelevisión. Felicidad instantánea. Yo hoy concretamente te propongo 13 consejos de parte de Buda para mejorar tu actitud. Porque al fin y al cabo, en estos momentos es cuando más necesitas hacer hincapié en tener una actitud concreta, positiva, abundante y de resiliencia. Por lo tanto, pon atención a estos 13 consejos. Espero que los disfrutes. Toma notas. Ten tu cuaderno tu blog cerca de ti. Te recomiendo escucharlo de un tirón la primera vez. Y luego ya te puedes ir parando a revisar esas notas que has escrito. Fíjate muy bien qué sentimientos te produce, qué emociones se afloran en ti. Y por supuesto, cuál va a ser esa primera acción en la que vas a poner ya, ya mismo, en acción para que Tú transformes tu energía para que tú transformes tu presente. Un abrazo. Espero que te sirva. Hasta la siguiente. Ya, amigo, hoy te voy a comentar 13 consejos de Buda. Todos referentes a la actitud. Para comenzar un día con una actitud elegida y no en automático. Es más importante de lo que crees. Léelos, déjalos en tu mente. Deja que pasen 13 días y vuélvelos a leer. Es importante que tengas absoluta concentración a la hora de leerlos. Introyéctalos en tu mente. No busques el porqué. Deja simplemente que entren en ti. 1. Las cosas son lo que son. Fuera resistencias. Acepta la vida como es. 2. Si crees que tienes un problema, lo tienes. Piensa sin embargo que todo puede ser un reto o una oportunidad. 3. El cambio comienza en ti mismo. De dentro a fuera. 4. El fracaso no existe. El mayor aprendizaje de ello es que te acerca cada vez más un poquito al éxito. 5. No pasa lo previsto tranquilo. Algo mejor está por llegar. El universo trabaja a tu favor. 6. Aprecia el presente y todo lo que tienes. Sé agradecido. 7. Deja el deseo de lado. Muchas veces el deseo es igual a caos. Te saca de tu verdadera esencia. Te puede generar gran frustración y una energía negativa. Todo vendrá incondicionalmente. 8. Comprende tus miedos. Ponte agradecido, pues ellos te muestran las barreras que has de derrumbar. 9. Experimenta la alegría. Siempre en toda experiencia. Así atraerás también lo bueno. 10. No te compares. Has venido a cumplir tu misión y esa misión solo es tuya. 11. Crea tu experiencia. No eres una víctima. Da gracias por la lección que necesitas aprender. 12. Todo cambia. Todo es dinámico. Todo llega. Y 13. Todo es posible. Miles de milagros a diario. A lo mejor son pequeños. Sin embargo, existen. Todo es una gran oportunidad.